Otro elemento que lleva a la introducción es un marco teórico o antecedentes. Recuerden, en un artículo científico el marco teórico tiende a estar fundido junto con la introducción, pero en una tesis de grado normalmente se ponen en dos capítulos diferentes. El marco teórico en esencia es un marco donde se encuentra su estudio, y en esto les va a ayudar su amigo el manual de la APA, su amigo APA. En un marco teórico se analiza la literatura previa, dando por sentado que el lector tiene conocimiento sobre el tema. O sea, no les van a empezar a explicar desde lo más, más, más, más, más básico. Por ejemplo, si su estudio es sobre cómo aprenden los niños usando eh, tabletas, las estrategias de lectura que utilizan al estudiar un tema usando tabletas, pues no tienen que empezar explicando sobre cómo surgió el concepto de la educación. Solo empiezan más bien con cosas como estrategias de lectura. En un marco teórico se reconoce la importancia de la labor desempeñada por otros. Básicamente ustedes, al estar revisando trabajos de personas que han trabajado su tema o temas muy relacionados, pues les están dando un cierto crédito a ese trabajo y están construyendo sobre este trabajo. En el marco teórico se cita, se hace referencia a estudios sobre el tema específico y obviamente se hace uso de nuestro amigo APA. En el marco teórico se enfatizan los hallazgos, los aspectos metodológicos relevantes y las principales conclusiones de estudios previos. O sea, ¿Qué encontraron ellos? Este, si por ejemplo ustedes en su estudio van a usar algún nuevo instrumento, bueno pues vale la pena que digan qué instrumentos se usaron en estudios anteriores, porque les va a servir a justificar por qué su instrumento es importante. En un marco teórico se demuestra la continuidad lógica entre el trabajo previo y el actual, y se presenta la información en forma clara y amplia de manera que lo pueda entender un público profesional en general. Y por eso bueno, si decimos profesional, si sí, tiene que saber algo del tema, porque estamos hablando de un artículo científico. Como les decía, en un marco teórico se usan citas. Usualmente son citas de paráfrasis. Lo que vamos a hacer a continuación en este video es ver cómo podemos transformar citas textuales a citas de paráfrasis. Si ustedes recuerdan, una cita textual es aquella en la que palabra por palabra se dice lo que el texto original dice. En una cita de paráfrasis ustedes deben de dar la misma idea del autor original, pero con sus propias palabras. Entonces, por ejemplo, esta cita textual dice, En lo que se refiere a los hábitos de ejercicio, en las adolescentes de clase media-baja, la actividad física fue más intensa que entre las de clase media-alta, mientras que la ingestión calórica fue similar en ambos grupos. ¿Cómo pueden transformar esto en una cita de paráfrasis? Bueno, pues aquí les pongo un ejemplo. Se ha encontrado que las adolescentes de clase media-baja realizan actividades físicas más intensas que las de clase media-alta. Por otro lado, no se han reportado diferencias en la ingestión calórica de adolescentes de estas clases sociales. Y aquí tenemos la cita. Si se fijan, acuérdense, apellido coma, año. Si se fijan, es la misma idea de la cita textual, pero con palabras diferentes, son mis palabras vamos a ver otro ejemplo un 52% de los participantes consideran, que sus consideran a sus mascotas como parte de la familia el 33% lo toma en cuenta como un compañero mientras que solo un 12% los percibe únicamente como seres vivos ay me comí un como ¿Quién lo detectó tiene un punto bueno en fin por cierto como no le puse el como ya no es una cita textual ¿verdad? pero bueno ni modo una forma de hacer cita de paráfrasis de esto sería diciendo, en un estudio se reportó que la mayoría de las personas considera a su mascota como un miembro de la familia o como un compañero. Y aquí tenemos la cita, apellido coma año. Otra forma de hacer una cita de paráfrasis sería, la mayoría de las personas, 52%, considera a su mascota como parte de la familia. Apellido coma año, y en este caso le pongo la página también. ¿Por qué? Porque tengo un dato muy específico que quizá el lector va a querer checar si alguna vez quiere corroborar lo que le estoy diciendo. Otro ejemplo es este. Lucas Diner y Larsen, 2003, presentan diversas opciones para evaluar las emociones positivas. Además de las escalas tipo Likert, incluyen entre otras A. Las escalas analógico-visuales B. El reporte del observador C. La medición de las expresiones faciales y de, de las funciones psicológicas y esto está en Oros 2008, página 23 una forma de hacer esto, una cita de paráfrasis sería así, existen diversas maneras de evaluar las emociones positivas incluyendo la observación, la aplicación de escalas analógico-visuales y la medición de expresiones faciales y funciones psicológicas fisiológicas, perdón si se fijan, es la misma idea, pero con otras palabras. Y chequen aquí la cita. Lucas, Diner y Larsen, 2003, coma, citados en Oros. Acuérdense, si la información viene de Lucas, yo no puedo citar nada más a Oros, porque realmente la información viene de Lucas y sus colaboradores. Por cierto, en esta diapositiva, si alguien me dice cuál es el error, tiene un punto. Díganme luego. Otro ejemplo es este. Sandín 1997, considera que el miedo es necesario para el desarrollo evolutivo del sujeto, pero reconoce que puede ser el aspecto más insoportable y perturbador de la vida de una persona. Esto último es una cita textual, entonces está en la página 21. Y esto está en Méndez Carrillo, Orgiles Am Amorós y Rosa Alcazar, 2005, página 73. Una forma de hacer esto, una cita de paráfrasis, es esta. Según Sandín 1997, citado en Méndez Carrillo, Giles Amorós y Rosa alcázar 2005, aunque el miedo puede ser un elemento perturbador, es necesario entre el desarrollo normal de una persona. Es la misma idea, pero diferentes palabras, y si se fijan, le estoy dando crédito a las personas correspondientes. No puedo citar nada más a Méndez y sus colaboradores, porque realmente la idea viene de Sandín, no de Méndez y sus colaboradores. Por eso va así.